tele5 con la imperdonable metedura de pata de Miguel Ángel Revilla. Tal es su exposición mediática y en redes sociales que el presidente de Cantabria a veces habla de más y esta vez se la armó a Sonsoles Ónega, aunque los platos rotos los pagó García Ferreras. Tan exhaustiva es su presencia en los medios y en las redes sociales en su afán por ser el dirigente político más pegado a la calle y a las necesidades de los españoles y, sobre todo, de los cántabros que al final Miguel Ángel Revilla a veces acaba hablando de más. Y eso es lo que le pasó con su último tuit. Tras la fuga del hombre que estuvo atrincherado en su casa de Turieno durante 12 horas, el presidente de Cantabria publicó un tuit en el que tachaba la acción de la Guardia Civil como una chapuza total, al no entender que un hombre armado se hubiera escapado de una vivienda rodeada por 60 agentes de seguridad del Estado. Visto la que se montó. Revilla no tuvo más remedio que salir a la palestra pública y pidió perdón en el ya es mediodía de Sonsoles Sonega en Telecinco y explicó que el alcalde le pidió que retirara el tuit por no causar más alarma en la zona. Finalmente, agentes de la Guardia Civil detuvieron en la madrugada de este jueves a Luciano José Simón Gómez, al hombre que se atrincheró en su casa en la localidad de Turieno. Tras un día fugado, Luciano, conocido como el Rambo de Cantabria, fue arrestado sobre la una de la madrugada en los aledaños de la vivienda donde este martes se atrincheró tras amenazar con un arma blanca a su hermano y recibir con disparos a los agentes del cuerpo armado que se personaron en el lugar con un arma para cuyo uso carecía de licencia. Claro que el expediente Rambo Revilla sirvió para que ya es mediodía lograra este miércoles un 10.8% de cuota de pantalla, la más alta desde que comenzó, y 717.000 espectadores, la mejor cifra de la semana. Así, Sonsoles Ónega recorta terreno con su principal rival, el veterano al rojo vivo de Antonio García Ferreras en la sexta, que lideró, sí, pero a menos distancia con un 13.5% y 745.000. Por su parte, él es. Verano última hora de Antena 3 hizo un 10.5% y 406.000 mientras amigas y conocidas le daban a la 1 un 8.8% y 375.000. El farolillo rojo volvió a ser para 4 con un 6% y 302.0000 para mujeres y hombres y viceversa.